Nacido para burlarme de todas sus normas Solo dime que no, para que quiere ir por más Estudié para piloto de esos que tiran bombas Pero me paguen o no, yo las tiro así nomás. A diario por pasión, jamás por costumbre De la nada así como magia, boom aparece la lumbre Excuse me, baby, tú necesitas de un hombre o no de toda esa basura que dejaron los zombies So, fuera de las Listen, show me the pumpies. Movie like this is a ragga dancehall contest. Don't stop, please. Y dame otro kiss, bitch. My freedom will pay for esta vida de rich kids. Mantenerlo sin no significa mantenerlo fácil. Yo lo mantengo irreal Y reality. Mantente distante. Veníamos al futuro, pero llegamos antes. Ligeros de equipaje y dándonos un tanque.